Este es un país, este es un país que yo no lo voy a entender nunca. Y al dominicano yo lo voy a ver siempre como un extraterrestre. Los estadios, ¿cómo están? Llenos. Llenos. Eso de que le exigen mascarilla, que, que, que, que, que vayan con la tarjeta, mentira, no le exigen nada de eso eso no verdad, ahí entra eh, como, como Pedro por su casa, las galleras y los coliseos gallísticos llenos, los colmadones, llenos, los teteos, llenos, aquí se han hecho conciertos de artistas de todos los tipos, mire el concierto de, de Frank Reyes, uno se enteró eso así, miren, no es porque estaba violentando, porque ahí todo el mundo estaba sin macar y una fiesta particular, no, era porque a le habían dicho que era hasta las 4 de la mañana. Y estaban a las 2 de la mañana como el primer cuando lleno de gente. ¿Cómo ustedes creen que están los hoteles y los risores y la discoteca de los hoteles llena? Entonces tenemos la doble morada de decir que nosotros no podemos mandar a los muchachos a la clase porque la variante está caminando en los ambientes más controlados. Yo incluso... Yo incluso he recibido críticas por esa posición crítica que he tenido contra el ADP, de esa posición politiquera, de decirle a los muchachos pobres que no vayan a las clases, porque esos que se quejan de que en las aulas no hay nada, son los mismos que en su casa no tienen ni siquiera para darle arroz a Bicholica ni a sus hijos, y que lo mandan más que por el pan de la enseñanza, por la comida a las escuelas. ¿Mm? Y en los ambientes... Como las escuelas, los muchachos están más cuidados que en sus casas. Los profesores le dedican más tiempo que los padres a los hijos. ¿Ustedes sabían eso? Ahí están en ambiente controlado, con mascarillas, con su desayuno, con su comida. ¿Buena o mala? Bueno, eso es otra vaina. Que hay que mejorarla. Que dan basura a veces. Que dan que pica pica con vaina colorada y espagueti con arroz. Bueno, pero es lo que hay. Que ojalá y le paguen a los suplidores. Hay una crisis, ahí tienen 10 meses que no cobran eso que te, han montado sus cocinas industriales, sus cosas para proveer el desayuno y el almuerzo a nivel escolar. Pero ese es otro tema. Entonces, yo me pregunto: esos 10 mil profesores que planteó el señor Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ¿ustedes creen que consiguieron.? El COVID en las escuelas, no lo consiguieron en los teteos, lo consiguieron en la, en la fiesta navideña, lo consiguieron en las calles, no fue en las escuelas que lo consiguieron. Y no se supone que los maestros están vacunados con tres 312. Yo le aseguro a ustedes que Eduardo Hidalgo no sabe qué cantidad de maestros hay vacunado. Yo le aseguro que hacen un registro de los 110 mil docentes que hay, que él dice que hay 10 mil contagiados y que 765 han manifestado lo, lo, lo, lo, los asuntos del virus. Primero, me gustaría, me gustaría que contradijera lo que dijo el presidente del Colegio Médico Dominicano, hoy, Senen Cava, que dijo que los niños son los menos afectados en la vacuna y que en la escuela están menos expensos a contagiarse, están menos expuestos a contagiarse que en sus propias casas, cuando los padres están hacinados que la mayoría no se ha vacunado, porque eh, la República Dominicana es un país así, aunque se han comprado vacunas por pipa, la gente de repente, con, desde que comenzó la vaina de la tercera dosis, la cuarta, inventando disparate, ha decidido como mermar en el asunto que estuviésemos más lejos si la gente se estuviese vacunando. Yo soy de los que promueven que siga vacunándose la gente, a ver si salimos de esto. Es la única manera que se puede salir de este gran mal. Pero usted hacer un boicot del inicio del año escolar por politiquería, porque usted del PLD y no le conviene, es que boicotearle a Roberto Furcal el inicio del año escolar, eso es una estupidez y una mezquindad. Porque esos muchachos, mi querido presidente del ADP, usted no tiene para darle la rola, la bichuela y la carne, y el desayuno escolar y atenderlo y cuidarlo, y que sus padres cuando esos muchachos están ahí, asumen su trabajo, incluso la queja que han llamado, las profesoras que llamaron ayer al programa, cuando yo hacía la crítica, era precisamente esa. Que mientras ya están fajadas con sus muchachos en las escuelas, los papás y la mamá, están haciendo su vida, ¿verdad? Bueno, pero uno dice su vida, pero ojalá que el sistema, yo quisiera que el sistema dominicano completo de educación pública fuera igual de cali de, con calidad y de dignidad que la privada. Pero lamentablemente no es así. Y iniciar... El año escolar, boicoteado por política, el PLD no juega su papel de oposición. Yo me luce que el PLD está perdido en sus discusiones de corrupción y está perdido en su danilismo y su grupito que está preso y está muy preocupado por eso. Ojalá, ojalá que el ADP recapacite y no se pierdan esos 15 días de docencia, porque total... Yo le aseguro a ustedes que desde que inicien van a iniciar con una reunión, van a iniciar con las actividades y se pierden semanas y semanas. Este es los pocos sistema educativo que siempre está de vacaciones y que se pierde más clases por cualquier quita meta paja. Y por eso los muchachos a nivel, privado, están, a nivel privado están siempre adelantados y a nivel público la educación no sirve por eso mismo porque además de que es de mala calidad y que han demostrado, porque yo pregunto en qué se ha invertido el famoso 4%. Nosotros tenemos resultados de lo que ha mejorado, muchachos, la, la calidad de la educación, ha mejorado los niveles de, de, de, de formación, no han mejorado, no han mejorado. Y ustedes saben por qué no ha mejorado, porque no se ha hecho una... No se ha hecho una un informe para que, al igual que el plan de Senal, que no se evalúa, aquí no se evalúa nada, uno sepa en qué va eso. Yo lo voy a dejar ahí porque yo sé que voy a encontrar mucha oposición y mi crítica no es a los profesores, aunque hay una parte que los afecta. Mi crítica es al sistema y sobre todo a la ADP, que está jugando un rol politiquero en el inicio del año escolar.